Tendido, que es la forma de cortar cortar la línea de contagio, de propagación en nuestro, en nuestro planeta. Entonces, si usted no colabora, por ejemplo, mire, eh, tenemos la imagen número 5, señor director, y voy a comenzar con esa. ¿De qué forma vamos a detener a las autoridades? Le hago un llamado al alcalde, al senador, eh, a los diputados, a, a la misma Policía Nacional, al ministro de Salud Pública, de por Dios. Necesitamos 24 horas del toque de queda, por lo menos por mm. una semana. No sé qué es lo que están esperando. Yo pensé que ojalá ayer desarrollaría Ojalá eso. estas imágenes le lleguen a, a, a Montalvo, quien dirige la, la Comisión de Alto Rango, y, y, y también al ministro de Salud Pública. Miren, esto, es, esto hace 20 minutos, 20 minutos, eso es aquí en San Francisco de Macorís, en, en, en la salida, miren cómo están los vendedores sin ningún tipo de protección, como que todo está normal. Eso es, eso es aquí en San Francisco de Macorís. Más adelante tenemos unas imágenes del mercado municipal. La gente, a, a, a, a, algunos con mascarilla pero sin guante. Otros, miren, esas son imágenes del mercado municipal. Otros eh, eh, con guante pero sin mascarilla. Otros sin ningún tipo de protección vendiendo rubros en el mercado, miren cómo está la gente ahí, miren, miren, miren, sin ningún tipo de protección, eso es de hoy, esas imágenes las tomé yo, porque esto es un asunto de, de, de uno estar eh, como papagayo, solamente diciendo lo que otros eh, eh, dicen, no, miren, esto es una realidad, atención alcalde Alex Díaz, sé que está bien de salud porque he estado hablando contigo, te voy a llamar ahorita a ver si, si podemos sacarte al aire, para que de una forma u otra, paralicemos este, esta ciudad por 24 horas, miren cómo está el mercado. Y que no me digan a mí que hasta las 2 de la tarde, señores, de 6 de, de, de la mañana a 2 de la tarde son muchas las personas que se contagian. ¿Cómo vamos a parar esto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona se contagia y, y, y llega a una, a una etapa crítica de, de, de la enfermedad, lo primero que hacen ah que las autoridades, que no tengo pruebas, que mm -hmm. no hay clínicas. Sí. Pero ¿cómo van a haber pruebas? ¿Cómo van a haber clínicas? Si usted, si usted, esas personas que están viendo ahí, no ponen control, ¿cómo van a haber pruebas? ¿Cómo van a haber pruebas? ¿Cómo van a haber clínicas? ¿Cómo van a haber enfermeras? ¿Cómo van a haber policías? ¿Cómo van a haber bomberos? ¿Cómo van a haber personas para poder socorrerlo Si la cantidad va a llegar un momento excede. que no se va a poder. Ya no se puede. La cantidad excede en nuestros médicos. Nuestras enfermeras están cansados, están cansados colapso, los los pocos, los pocos que hay y hay varios que están infectados, De por Dios. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos? No podemos, señores, esto no podemos seguir así. Es 24 horas porque la gente no entiende de qué forma que lo van a entender las autoridades de Santo Domingo. Mira eh, eh, eh, el ministro ahora hablando de que de una muerte aquí hay va varias muertes ahora mismo el, do, eh, eh, el doctor eh, Socías de, de Pimentel me reporta dos personas que fallecieron en el día de ayer y no están en las estadísticas del ministro entonces de qué forma que van a entender de por Dios de qué forma no entiendo cómo es que la gente lo va a entender la única forma es un toque de queda, 24 horas. Porque que la gente está saliendo normal, la gente, la gente está saliendo normal. Hoy anda la gente normal en la calle, anda normal en la calle. Y esas empresas que todavía están abiertas, por favor, cierren. Solamente el gobierno ha autorizado los bancos, farmacias, supermercados que son necesarios Suplidores para... de la canasta familiar. Así es. Pero ¿qué, qué hace de que, de, que, de que una cervecería abierta? ¿Qué hace de que uh, un, un, una gente que no tiene nada que un salón de belleza, una peluquería, un, repu una, uh -huh. un asunto de repuesto? Bares abiertos, bares. Eh, que muchos están haciendo lo siguiente. Eh, eh, se meten, cierran cierra la puerta y adentro hay eh, 10, 15 y 20 gente fumando juca y bebiendo, como que es un relajo, irresponsables, porque usted está atentando con su vida, pero también con la vida de todos nosotros. Y ya hemos visto que las autoridades solamente es bla, bla, bla, están haciendo su trabajo, pero ahora le ha cogido al, al, al ministro a estar dando unos datos estadísticos que solamente en los papeles de él están. Porque lo que vivimos aquí en San Francisco de Macorís, pero sabemos que esos, esos datos no son reales. Ah, que no se puede hacer 24 horas. ¿Quién dijo que no? Es 24 horas. En China, en Juan, China, lo hicieron por 24 horas. Eh, eh, el toque de queda diario. Nadie salía. Y los bancos abrían quizás una vez a la semana o dos veces a la semana. Entonces aquí estamos con un relajo, de por Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que pongan esos 24 horas, punto. Y se acaba el relajo. Se acaba el relajo. Así que, eh, no sé qué vamos a hacer, no sé si el ministro, si el presidente Danilo Medina, a, a los funcionarios de este pueblo que tienen conexión con, con el presidente, que le pidan para San Francisco de Macorís 24 horas de toque de queda, 24 Mira. horas de toque de queda. Yo realmente ayer eh, en la rueda de prensa, pues que dio Montalvo, yo esperé y pensé que iban a decir que para San Francisco iba a haber 24 horas. Porque la verdad es que es, es, es prácticamente fácil, de alguna manera decir cifras para hacer una cámara y con el dolor de tu alma decir cifras pero para nosotros que somos eh, el epicentro en la provincia de Duarte San Francisco de Macorís, nos duele más ver cómo gente que uno quiere gente valiosa se está yendo y simplemente se está sumando a una cifra con el dolor del alma pero nosotros lo estamos sintiendo más que quien la está diciendo y también considero que mucho de eso es una irresponsabilidad de la población, yo estaba viendo un un video que colgó Aris Mendi, un reportero de Telenor. Y él estaba eh, mostrando las calles de San Francisco. Entre ellas está el mercado y esa zona. Y se veía la gente, por lo menos no ese eh, transitando que, normal, pero, comprando el eh, reguero de gente, Mayer, de vehículos. Ahí están las imágenes que la hice ahora mismo. Esas imágenes son de ahora. Señor director, ah, todo, para que tú veas. Mira cómo está la gente. Mira, mira, eso de ahora. Mira cómo está ese señor vendiendo unos rubros sin nada en la mano. Sin ningún tipo de protección. Mira la gente cómo está. Eso es evidente. Y, y al final tú agarras, si por ejemplo sales a trabajar, a buscar el pan de cada día, que lo entendemos, hay gente que no como nosotros quizás tiene la oportunidad de tener los alimentos necesarios, pero debe de organizarse. Porque tú no puedes ir a un supermercado y comprar una vida. O sea, tú puedes comprar todo lo que tú quieras, pero no puedes ir al supermercado y comprar otra vida porque se te acabó la tuya por una irresponsabilidad. Entonces, esto nada más no es el tema de las autoridades, Eso es el tema de la, como tú decías, de la responsabilidad de cada uno, que sin dudas cada vez más se suman muertos, se suman muertos, y, y hay un tema de que hay personas que son asintomáticas, que por ejemplo tú sales y tú dices, pero yo estoy bien, tú tuviste contacto con un reguero de gente, cuando saliste a vender un producto, a comprar lo que sea, y tú dices, pero yo estoy bien, no me duele la cabeza, no tengo fibra, no tengo nada, pero quizás cuando pasen, entonces los 15 días comienzas o durante este proceso comienzas a presentar todos estos eh, síntomas que no estaban, pero ya contaminaste a tu familia, ya llevaste el virus a tu casa. Entonces es muy lamentable. Mira, Roberto.